el artículo 31 de la Carta Social Europea dice lo siguiente Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda las partes se comprometen a adoptar las medidas destinadas 1 a favorecer el acceso a la vivienda de un nivel suficiente a prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación a hacer asequible el precio de la vivienda a las personas que no dispongan de recursos suficientes. Las aspiraciones de nuestro, de nuestro colectivo, señora Corcuera, no, no pretendemos que todas nuestras eh, reivindicaciones sean las, las mejores. Podemos negociar y hacer cosas como usted dice, intermedias, ¿vale?, pero lo que queremos es que lo que hay se lleve para adelante, no es más que eso. Nosotros no le restamos credibilidad al plan director de vivienda, pero basados en los datos de ustedes, del, del Observatorio Vasco de la Vivienda, pues decimos, esto no se ha cumplido. Y entonces, nos puede parecer muy bonito y ponemos muchas esperanzas, pero luego nos dan, ¡pum!, un zasca.